Hola gente y bienvenidos a un nuevo episodio sobre programación En el capítulo de hoy vamos a continuar con nuestra serie de testing Agregando test de integración Estos tests suelen no ser Típicamente agregados a las aplicaciones Porque suelen ser complejos de agregar O son lentos de correr Pero es importante tener siempre alguno bajo la manga Sobre todo en algún camino crítico Como sea por ejemplo el login de la aplicación O lo que sea el feature core estemos ejecutando para asegurarnos que cuando hagamos un nuevo release nuestros usuarios puedan hacer lo mínimo indispensable sin que la aplicación les falle. Si quieres apoyar al canal no te olvides de suscribirte o unirte al Discord para compartir tus experiencias con Flutter con otros desarrolladores y además si quieres apoyar al canal puedes hacerlo a través de mi Patreon como lo hacen todas estas personas y ahora sí vamos al vídeo. A seguir con el ejemplo también de nuestro último vídeo vamos a seguir trabajando en esta aplicación see you here que era la que nos permite organizar puntos de encuentro con diferentes personas en el vídeo pasado si no lo vieron les dejo el link acá arriba estuvimos trabajando en los tests para la login screen hoy vamos a agregar test para esta misma pantalla pero a través de test de integración en general no hace falta agregar los mismos test tanto en integración como en test de widget. Simplemente lo voy a hacer porque ya tenemos una base sobre la cual trabajar y es un poco más fácil para explicar todo el procedimiento. Para trabajar con test de integración vamos a tener que abrir nuestro pubspec.yaml y agregar dos dependencias. Por un lado necesitamos una que se llama flutter driver y vamos a tener que especificar que queremos el SDK de Flutter. Este es driver para los que hacen... Test en web es algo parecido al Chrome Driver. Es una clase que nos va a permitir interactuar con nuestra aplicación real para buscar botones, cliquear botones y hacer acciones sobre nuestra interfaz. Y luego vamos a necesitar la librería de test básica para poder escribir grupos y casos de test. Luego de eso vamos a hacer un PubGet y vamos a crear una carpeta que se llame Test Driver. En esta test driver vamos a necesitar agregar dos archivos. Uno se va a llamar app.dart. Y al otro, otro lo vamos a llamar app.test.dart. Necesitamos dos archivos porque la forma en que trabaja el driver. Necesitamos poder aislar lo que es la ejecución del test de la inicia, inicialización de Flutter. Vamos a ver ahora en un segundito En nuestro archivo de app punto dart vamos a generar una función main que es nuestro punto de entrada para correr nuestros tests dentro de esta función main lo primero que tenemos que hacer es decirle al framework que vamos a trabajar con este driver así que lo tenemos que poder habilitar llamando a esta función enable flutter driver extension luego lo que vamos a necesitar es importar nuestro paquete e importar el archivo donde tengamos la función main declarada. Que en este caso es el archivo main.dart. ¿Sí? Tenemos que buscar en qué archivo tenemos la función main de nuestra aplicación. Con la que arranca la aplicación de Flutter. Y a esto le vamos a dar un alias que sea app. Lo siguiente que vamos a hacer. Una vez que tenemos habilitada el driver. Vamos a llamar a esa función main. Para que se ejecute nuestra aplicación. Esto no hace falta a de memoria, ya que esto está en la documentación oficial. Ahora que ya le dijimos a nuestro driver cómo ejecutar nuestra aplicación, tenemos que decirle cómo ejecutar los tests. Para eso es este archivo de appTest, donde también vamos a tener una función main. Y en esta función main vamos a tener que escribir nuestros test Vamos a agrupar nuestros tests, por ejemplo, en una función que sea test login Estas funciones, estos grupos recibían callback, vamos a importar para eso la librería de test, tengan cuidado que si importan la de flutter test les, les va a compilar pero después les puede tirar error, tenemos que asegurarnos de importar la de test por eso la agregamos como dependencia y dentro de esta función vamos a tener que hacer algunas configuraciones iniciales, lo primero que vamos a declarar es que este grupo va a trabajar con un flutter driver, este Flutter Driver lo vamos a tener que poder obtener y liberar antes y después de los tests. Para eso vamos a hacer una función setupAll que nos permite ejecutar código antes de inicializar, antes de ejecutar cualquier test, antes de todos los tests. Vamos a, se va a ejecutar este este callback que básicamente va a obtener una instancia de este Flutter Driver. El Flutter Driver se obtiene a través de Esperar a que termine una función que se llama connect. Este connect se va a conectar al dispositivo físico vía ADB en el caso de Android. Y una vez que esa conexión se haya podido establecer, me va a volver este driver que es el equivalente a lo que utilizábamos en widget test como widget tester. Es decir, nosotros vamos a ejecutar todas las acciones a través de este driver. Obviamente, cuando terminamos de ejecutar todos los tests, tenemos que desconectarnos para que se liberen los recursos. Para eso tenemos un driver. Vamos a llamar a la función close para que se desconecte y libere los recursos. Ahora sí podemos empezar a escribir nuestros test. Para eso vamos a usar la misma función test que usamos para los test unitarios. Que cuando no está logueado. Vamos a decir que cuando no está logueado. El botón de anónimo debería estar visible. Esto va a recibir un callback. Y ahora viene el momento de escribir el test. ¿Cómo hacemos para chequear si un widget está visible o no? Así como hacíamos en los widgets que teníamos unos finders y esos finders nos permitían buscar los componentes y, a través, y después de esa búsqueda obtener propiedades sobre esos widgets, acá es algo parecido. Vamos a tener que definir finders. Los podemos definir afuera de los tests para compartirlos. Y para definirlos tenemos una función que se llama find que tiene varias formas de buscar podemos buscar por semantic label que sería como el, por accesibilidad por un tooltip por un tipo específico por ejemplo podemos buscar un button podemos buscar por un value key vieron los key puestos o podemos buscar por un texto los que más vamos a usar es buscar por un texto o buscar por un value key y si queremos buscar por un value key por ejemplo a non-button lo que tendríamos que hacer es ir a nuestra aplicación buscar nuestro botón de login anónimo sería este entrar como anónimo y acá en este menú botón ponerle un key que tenga este label de esa forma lo va a poder buscar si yo no hago esto no lo puedo buscar por key porque las keys se generan automáticamente quiero buscar por texto tiene que ser el texto exacto como hacíamos nos buscamos por widget y podemos buscarlo por texto. ¿Qué nos conviene? Va a depender del caso y si tenemos las key, por ahí podemos usar las key, es como más directo, aunque también por ahí nos quita flexibilidad. Ahora lo que quiero hacer es buscar este widget que básicamente es lo mismo que decir que quiero esperar hasta que este widget esté visible. Entonces nuestro driver tiene varios Métodos, tenemos un método que nos dice si esta conexión o esta aplicación está como sana. Tenemos un montón de getters para obtener diferentes propiedades de los widgets, como dónde está el centro, posiciones, márgenes. Tenemos, pos tenemos la posibilidad de buscar un texto a partir de un finder. Podemos sacar screenshots, podemos scrollear, podemos tocar botones. Y el que nos va a interesar a nosotros es este wait for, que básicamente recibe un finder, como por ejemplo el, esto sería anon. Y lo que hace este await for, básicamente es, por lo que dure este timeout, que se lo podemos pasar y si no usa uno por default, es esperar, chequeando, si encuentra un widget con este con este texto. Si no lo llega a encontrar, va a tirar una excepción y el test va a fallar. Obviamente, como hacemos una wait, necesitamos hacer una sync. Y con eso tenemos nuestro primer test definido. Para correr nuestros test de integración, tenemos que hacer un flutter drive. Le tenemos que pasar cuál es el target que vamos a ejecutar, que va a ser la aplicación, es decir, el app.dart. Y luego va a correr todos los otros archivos que tengan un main como test. En este caso, yo le estoy pasando cuál es el emulador cuál es el device sobre el cual quiero correr porque si no como estoy en un flutter que no es estable lo quiere correr en flutter web y yo quiero que lo corra en el emulador de android este emulador si no sabemos cuál es podemos hacer un flutter devices y acá en la segunda columna tenemos cuál es el nombre del device vamos a ejecutar este test lo que vamos a ver es que primero va a compilar la aplicación dependiendo del tamaño de nuestra aplicación esto puede demorar más o menos una vez que hace eso instala la aplicación y vean que ahí conecta el flutter driver a nuestra aplicación y trata de esperar por este anon button. como ven acá dice que está esperando que está tardando mucho y obviamente si vemos el emulador está esperando mucho porque esta aplicación ya está logueada hago un salir vean cómo el test pasa inmediatamente Obviamente la idea no es interactuar con el emulador mientras está corriendo el test. Pero ahí el test pasó. Entonces, pasó porque yo lo ayude. Pero ¿por qué falló? Falló porque esta aplicación. Y vamos a ver el código. Lo que hace es inicializa Firebase. Luego el login screen. Cuando arranca, se fija. Y el login service tiene un user. Y si tiene un user ya arranca como logueado. Y cuando yo aprieto un botón. Llama al login service. Ese login service lo teníamos por acá. Llama a Firebase. Para, llam para loguearse como anónimo. Es decir. Todo lo que hace esta aplicación. Es interactuar directamente con Firebase. Por lo tanto. El estado se va a mantener. Entre que yo corro un test. Y lo ejecuto por segunda vez. Si yo vuelvo a ejecutar el test ahora. Como yo y recién. Hice un logout, la aplicación va a estar deslogueada, por lo tanto el test debería correr bien sin mi ayuda. Y ni siquiera se llega a ver la pantalla porque termina tan rápido el test que mata la ejecución. Pero vean que el test pasó. Entonces eso nos empieza a generar el primer problema con los test de integración. Y es que si nosotros interactuamos con un backend real, tenemos que tener una forma de inicializar... O de revertir cualquier cosa que hagamos en la aplicación durante un test. Vean que recién ejecutó el test de manera correcta. Y vamos a hacer otro test. Vamos a hacer un test de login. Entonces, para hacer un... Vamos a decir... Tool Login When Tap Anon Login Button. Vamos a esperar por ese botón anónimo. Vamos a decirle a nuestro driver que lo apriete. Y luego de apretarlo vamos a definir otro finder. Llamé go to party, y Que sea el botón de ir a una fiesta. Que sería ir a una fiesta. Entonces después de apretar este botón. Lo que yo quiero es ahora esperar por el go to party. Yo corro ahora los tests El primero debería pasar porque va a encontrar el botón. El segundo va a ser un tap. Es muy rápido, no sé si se llegó a ver. De última retroceden en un cachito el video y... Lo pasan con la flechita de para ir viendo cuadro por cuadro. Pero yo abro la aplicación, vean que estoy logueado como anónimo. Tengo el botón ir a una fiesta. Y si esto estuviera en un ambiente de continuous integration y alguien sube, un tro, sube algún cambio que no esté relacionado con esto, cuando vuelvan a ejecutar los test, lo que va a pasar nuevamente es que el primer test no va a correr porque yo, estoy en la, yo ya estoy logueado y el botón anónimo no se muestra nunca debería salir a mano y ahí vuelve a funcionar todo. Esto nos genera la misma necesidad que como en widget test de tener una forma de poder hacer un sign out y en lo posible estaría bueno no depender de Firebase porque al depender de Firebase lo que estamos haciendo es más lento en nuestro test porque siempre tenemos que hablar con Firebase y además si por alguna razón donde están corriendo los tests tiene una interrupción momentánea para conectarse con Firebase, lo que vamos a lograr es que nuestro test falle cuando en realidad no es nuestra culpa. Entonces, lo que también suele servir acá es poder moquear nuestro login service, que como veíamos, se lo tenemos que pasar a nuestro login script. El problema que ahora nosotros el problema es que ahora nosotros estamos ejecutando nuestra aplicación llamando directamente al método main y no creando directamente un login screen. Por lo tanto, yo no tengo forma de pasarle este parámetro directamente. Por lo tanto, tengo que modificar un poco mi aplicación para utilizar inyección de dependencia. Yo, porque me gusta y porque es muy simple de usar, voy a usar getit. La versión creo que actual es la 501. Y lo que, lo que voy a hacer básicamente es en mi aplicación cuando se llama al login screen en lugar de crear una instancia de login screen voy a llamar a getit.instance y hago la llamada sobre instance para que eso haga la resolución de la dependencia si no entienden del todo cómo funciona getit les dejo acá arriba el video donde te lo explico pero básicamente esta llamada función va a buscar dentro de getit una instancia de login service y me la va a devolver y si yo ahora quisiese ejecutar el test esto va a fallar porque esto va a devolver una excepción por lo tanto necesito registrar en algún lado la instancia de mi login service en este caso lo voy a hacer en el main luego de que se inicializa firebase ya que esto usa firebase adentro lo necesito y para registrar simplemente agarro el instance llamo alguno de los métodos de register, en este caso voy a hacer un singleton directamente ya que no necesito nada nada loco, volvemos a ejecutar nuestra test a ver si no rompimos nada, lo bueno de ir agregando test es justamente esto que nos permite ir haciendo refactors sobre una base un poco más sólida, ya que si el test pasa significa que nuestra aplicación se comporta como esperábamos antes obviamente tengo que hacer el salir a mano pero mis dos tests pasan. También sería bueno correr los tests unitarios y los tests de widget como para asegurarnos que todos sigan. Ahora bien, con esto hice que mi login screen se le inyecte a través de GetIt nuestro login service, pero ahora tengo que lograr que mi test inyecte algo diferente a lo que es el login service que utiliza, que utiliza la aplicación. Vamos a generar dentro de nuestra carpeta test drive un fake Login service, y así como habíamos hecho para los test de widget, vamos a implementar el login service. Veamos los tres métodos, y acá podemos empezar retornando null porque no está logueado. Retornar null, y acá también podemos retornar null por ahora. Ahora que tenemos nuestro fake login service en nuestro app.dart, podemos seguir el mismo patrón llamar a getit para registrar un singleton que sea un fake login service ahora si nosotros seguimos llamando a este método main va a querer volver a registrar por lo tanto lo que nosotros queremos hacer ahora es simplemente ejecutar nuestra aplicación toda la otra parte que depende de Firebase no nos va a interesar por lo tanto lo podemos directamente cambiar Llamar al Run App, como, como hacemos en la aplicación principal, y decirle cuál es el widget con el que ingresa la aplicación. Y ahora ejecutamos esto. Esta aplicación no debería depender de Firebase, sino que debería depender de lo que va a devolver el fake login service. Ahí nos está tirando un error, porque obviamente cuando hacemos un register singleton, ahí me olvidé yo. El register Singleton toma la clase exacta para la cual estamos pasando el parámetro. Nosotros queremos decirle que la registre como si fuera un login service. Y vamos a tener que volver a, salvar, a hacer ese cambio y volver a ejecutar nuestros tests. Que haya fallado no, nos da la confirmación de que el register Singleton de la implementación real de login service no se, no se agregó. Lo cual es bueno. Ahí vemos que la aplicación arranca como anónimo. Se apretó el botón, pero cuando se aprieta el, el botón no hace nada porque obviamente nuestro fail login nuestro fail login service retorna nulo, o sea, como si no se hubiese podido loguear. Y acá deberíamos retornar un usuario. Para retornar un usuario, nuevamente vamos a necesitar generar un mock user. Probablemente las clases que estoy usando ahora podría reutilizar las que hice para los test de... De widget no quiero mezclarlas por las dudas pero posible que podamos hacer una implementación única para todos los tests esto nos va a agregar un montón de métodos que en principio solamente me interesa el de mock y todos los demás en principio no los vamos a arreglar y si salta alguna excepción iremos viendo cuál de estos necesitamos Ahora lo que vamos a hacer es que cuando me registro anónimamente, retorno un mock user. Vuelvo a correr los tests. Y ahí vemos que mis dos tests pasaron. Y si vuelvo a ejecutarlos, deberían volver a pasar. Y ahí los tests pasan de vuelta, ya que entre una ejecución y otra... No tengo estados compartidos. Y eso es lo que tenemos que lograr. Cuando generamos test. Que los estados no dependan de otras, de otras ejecuciones. Ahora vamos a ver qué pasa si yo agrego un test más. Vamos a hacer que luego. De esperar el botón go to party. Lo quiero presionar. Y eso me va a devolver un botón que se llama button. En este caso tiene un texto que dice go, no de exclamación. Este go es el que nos permite ir a la fiesta propiamente dicha. Es decir, esto lo que va a hacer es cuando hago un tap va a abrir otra screen y estoy buscando que en esa nueva screen esté este botón. Obviamente acá podemos cambiar la descripción. Y acá vemos de nuevo que empiezan los mensajes de que está tardando mucho. Y eso es porque el test este arranca esperando el botón de login anónimo. Es decir, está esperando estar deslogueado. De hecho, cuando aprieto el menú ahora me tira un error. De si mock user is anonymous. Es decir, está tratando de entrar a una propiedad de mock user. Por lo tanto, vamos a tener que ir acá por ejemplo que este usuario es anónimo, vamos a ver cuando hace el logout cuando yo elija salir va a llamar a Firebase, esto está mal, acá te debería decir widget.loginservices.signout, vamos a crear este método, llame al signout de Firebase esto va a hacer que el user sea nulo así que va a hacer el logout, lo va a tener que hacer y lo que empieza ahora es definir cómo queremos hacer nuestros test, los test si bien acá parece que están en orden no hay garantía en teoría de que se ejecuten siempre en este orden así que no es buena práctica hacer un test que haga un await después a este en vez del await hago solamente el tap y el wait for y a este entonces no necesito hacer estos tres y hago estos dos porque si por alguna razón se me cambia el orden de los test, los test van a dejar de fallar es decir mis tests tienen que tener cada uno los pasos y siempre empezando de un, del punto inicial de la aplicación. Es por eso que por ejemplo este test una vez que hizo el tap y después hizo el await for. Lo que necesita hacer es una limpieza y volver al mismo estado donde estaba antes de empezar el test. Que sería estar no logueado. Por lo tanto yo acá tendría que hacer un sign out para asegurarme que una vez que hice un login como anónimo y que ese login como anónimo anduvo, hacer un logout o un sign out para que el próximo test arranque desde la aplicación sin estar logueado. En el caso particular de esta aplicación para hacer un sign out tengo que venir tengo, y presionar tengo un pop up menú el cual tengo que apretarlo para que se me habiliten las opciones, por lo tanto acá sí me va a convenir agregar un key que se llame menú, y después quiero agregarle a esta opción un key que sea la de sign out. Este lo podría buscar por el texto salir, pero prefiero ponerle el sign out y llamarlo por el key. Ahora sí vamos a hacer un finder que se llame menú, y acá sí voy a buscar por value key. Menú. Y después vamos a hacer otro. Que se llame. Sign out. Y que también busque por su key. Entonces para hacer el sign out. Básicamente tengo que hacer dos tabs. Uno en el menú. Y otro en el sign out. Ejecutamos los test ahora. Bien. Y tengo varios errores. En los test de widgets. Tengo que. Hacer un método de sign out que vamos a ver que el user interno va a ser null. Tiene el fake log server y en el fake login service de los test de integración. En principio no hacemos nada porque no estamos guardando el estado interno. Ejecutamos nuestros test. Ahora deberíamos. Ahí se vio el menú que, que se habilita. En algún momento se vio el menú. Tenemos un error y vamos a ver el error ahora es que el mockuser.uid tiene una excepción lo cual es lógico porque para ir a una fiesta necesitamos el id de usuario entonces vamos a ir a nuestro fake login vamos a implementar el uid acá decirle el id si no quieren crear ustedes estas clases de fake servers para Firebase si utilizan Firebase hay unos packages que todavía no pude probar bien. Que en teoría permiten moquear todo esto mucho más fácil. Si ustedes tienen su API propia, por ahí es mucho más fácil que hacerlo con Firebase. Ya que les da más flexibilidad. Vean que salió, fue una fiesta. Y de vuelta, es todo muy rápido, pero si lo ven un poquito en cámara lenta van a ver cómo se abren las diferentes pantallas. Nuevamente, este test me va a quedar en la pantalla de ir a una fiesta. Porque este test lo que hace es entrar con un anónimo e ir a una fiesta. Me va a quedar en esta pantalla. Por lo tanto yo tengo que hacer un back. Luego un logout. El logout lo puedo hacer con esto. Y el back. Y para el back. Lo que podemos hacer es hacer tap. Y buscar by tooltip. Uno que se llame back nosotros vamos a una fiesta y mantenemos apretado el botón sobre la flechita vean que el tooltip que aparece es Back obviamente esto me va a generar una dependencia con el idioma en principio no me molesta pero de esa forma podemos buscar algunos componentes rápidamente ahí se ejecutaron los tests sin ningún problema yo los cambio de lugar. Debería seguir ejecutando todo también sin problema. Ya que, cada test es, ya que cada test corre de manera independiente. Partiendo de un estado base y volviendo siempre al estado de donde salió. De esa manera deja la aplicación en el mismo estado que la encontró. Para que los siguientes test corran sin ningún problema. Cosas con las que podemos tener problemas Y en este archivo de test, nosotros llegamos a siquiera importar, por ejemplo, la dependencia de Firebase Store. Queremos correr nuestros tests. Vamos a empezar a ver errores de este estilo que parecen que hicimos algo mal. La típica es esta de que no encuentra ciertas dependencias en, en exports o imports, dependiendo del archivo que importemos. Si empiezan a ver errores de este estilo, es porque importaron algún archivo de Flutter en el archivo de los tests. En este archivo no puede, no puede haber ningún import que esté relacionado con ningún package más que lo que sea el Flutter Driver, el Flutter Test. O algunas clases helper que ustedes se creen para poder hacer los tests. Pero ninguna, ninguna que tenga que ver con Flutter. Si no van a empezar a ver todos estos errores de funciones que no existes, import que no se pueden hacer, que terminan siendo bastante crípticos y parece como que se rompió todo. A mí me pasó inicialmente, yo quería que este fake login service, por ejemplo, yo quería venir acá y para hacer el logout directamente llamar a algo como fake login service.logout para limpiar el usuario, pero incluso si importo esa librería este archivo que lo creé yo que si vemos este archivo solo importa a su vez cosa de Firebase quiere ejecutar este código vamos a ver que vamos a tener un error similar al que teníamos recién no puede encontrar dar.ui sí, todos estos errores que parecería que nos faltó un import o algo, no, no, es, no es tan así, sino que el problema es que estamos importando código de Flutter en nuestros test de integración. Acá solo podemos utilizar el driver para manejar la aplicación de manera remota. Así que bueno gente, eso va a ser todo por hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya interesado. Estos tests no son para escribir test de toda la aplicación de nuevo. Yo recomendaría siempre tener por lo menos login, registración y lo que sea el core de su aplicación no sé si es una aplicación de compras que puedan agregar ítems a un carrito lo, lo mínimo indispensable para asegurarse que cuando ustedes modifican código de su aplicación el usuario no se le rompen funcionalidades que puede utilizar todos los días después si no tienen test de estos en una pantalla de configuración y el usuario después no puede cambiar una configuración, no es tan terrible como que no se pueda loguear o que no se pueda registrar. O sea que esas dos funciones, si no andan, hacen que nuestro usuario se vaya a otra aplicación que sea similar a la nuestra. Y nada más que haría, gente, me despido hasta la semana que viene.